Fuego que nos está latiendo y vamos a hacer un ejemplo de esa humo para limpieza de nosotras mismas de nuestro cuerpo de nuestro ser por ejemplo esta técnica la podemos emplear en momentos en los que nos sintamos muy cargadas energéticamente mmm, al final del día es una técnica maravillosa yo me doy mis aumito todas las noches siempre antes de acostarme para limpiarme todas esas energías que siempre se quedan de emociones y bueno y de preocupaciones tristezas etcétera etcétera y que podamos tener un sueño más reparador o por ejemplo por la mañanita para comenzar el día de una manera limpia y cristalina y con la mejor energía o simplemente antes de hacer algún trabajo de magia o antes de hacer algún trabajo de magia verde como hacemos nosotras. Un simple jabón, hermanas, es magia verde, porque no es un simple jabón. Una cremita es magia verde, porque le estamos dando nuestra alma, le estamos dando nuestro amor. Es mucho más allá que una cremita. Antes de hacer este tipo de preparaciones, pues es maravilloso hacernos un saumito para estar desde esa energía de vibración alta. Yo tengo este caldero, este cacito grande, donde lo hago, podemos hacerlo en un cacito más pequeño. Vamos, las que lo tengamos preparado, si tenemos un inciensito, pues antes de encenderlo, antes de comenzar a prender el sahumo, vamos a conectar primeramente con nuestro corazón. Conectamos con la esencia del corazón, para conectar con la esencia del corazón divino, de la planta. Conecto con el espíritu de la tierra. conecto con el espíritu de las piedras, de los árboles, de la naturaleza. Vamos a conectar de corazón a corazón, desde el corazón de nuestro ser al corazón de la Tierra. La pureza del Abuelo Fuego hará que todo se transforme, que todo se limpie, que todo se sane, vamos a encender cada una el fuego, el incensito, la plantita. Conectando con esa intención, podemos decirlo en voz alta, podemos decirlo desde el sentimiento, conecto con toda la intención para la limpieza, la purificación del corazón, este círculo. Con las plantitas, con nuestro sahumo miramos el humo, sentimos a su espíritu, el espíritu de la planta fusionándose con el espíritu del fuego. Sentimos a la planta, sentimos su sabiduría. el fueguito, nos vamos lavando nuestro cuerpo. Me lavo las manos para que mis manos solo den amor. lavo la cara con el unito sagrado para que mi expresión siempre lleve amor. Me lavo mis ojos con el humo sagrado. para que mi visión siempre lleve amor. Me lavo mi boca con el humito, para que de mis labios solo salgan palabras de amor. Me lavo mi garganta, con el humito sagrado, para que de mis cuerdas vocales solo salga amor. Me lavo mi pecho, mi plexo solar para que todo aquello que sienta, que sueñe, siempre lleve amor. Farte, creadora, para que todo lo que cree, todo lo que nazca de mí, contenga siempre amor. que todo lo que queda atrás de mí sagrado que sea siempre medicina en todo este círculo de norte a sur a este El saúmo siempre viene a decirnos algo, siempre viene a mostrarnos algo. Su mito de colores, a veces verde, a veces blanco, a veces morado, viene siempre cargado de su energía, de sabiduría. Una vez que hayamos terminado de hacer nuestro saumito, de hacer nuestro ritual, de entrar en contacto con su espíritu, le damos las gracias y la manera que tengo de agradecerlo cada una que encuentre la suya, yo suelo dejar este cachito aquí, esto lo dejo apagar Para que no vuelva a prender este cachito. Esto ahora se irá apagando y como ofrenda a la madre suelo enterrarlo, este cachito. Lo entierro en un lugar en el bosque y se lo doy a la madre porque no... No siento que sea bueno utilizarlo para muchas cosas, ese mismo saumo. Si lleva la intención de este trabajo, que siga con esa intención de este trabajo hasta el final. Y que la Madre Tierra haga su tarea también ahora para la purificación y todo el amor que se ha enviado. Y la partita que se ha quedado prendida, pues ahí la dejo en el fueguito y ahí se va quedando. Ya apagada. Una vez que se queda el sahumo, lo que es el humito, yo lo suelo aprovechar, me gusta mucho aprovechar el humito, echándole un poquitito de resina para que se quede esa purificación ahora blanca y un ambiente también muy balsámico en todo el espacio. Ya suelo cerrar. Normalmente con un poquito de resinita y eso se va quedando ahí. Va saliendo ahora un humito precioso, con un olor a pino maravilloso. Si tenemos resinita a la que poder acceder, pues es una manera muy linda de cerrar el fueguito para que ya descanse, repose con la resinita, con su humito blanco. Ahí. Y ya eso se va quedando hasta que se apaga. Es decir, que eso ya no tenemos que intervenir con, con el fueguito, sabe bien lo que tiene que hacer ahí. Y deciros, hermanas, esta es una de tantísimas maneras de trabajar con el saumito sagrado. Deciros siempre, no hay una sola técnica, no hay una sola norma. Buscad la vuestra propia, buscad vuestra propia manera. Igual que cada una tiene su manera de cocinar, tiene su manera de coser, tiene su manera también de sentirse con la madre tierra y de conectar con las plantas y con la naturaleza. No sintáis ni siquiera esta forma como la forma, es una más. Además, viene a ser una forma totalmente autodidacta. Es decir, según lo he ido sintiendo, yo voy haciendo también mis propios rituales y es lo que os animo a que vosotras hagáis. Porque sois magas, porque podéis conectar con el espíritu de las plantas. De hecho, lo hacéis. Ya lo estáis haciendo. Desde siempre. Si no, no estaríais aquí en este momento. Es una llamada muy grande, la que nos ha hecho la Madre Tierra a todas. Y ahora sí, hermanas, voy a terminar este ciclo de Herbología, este primer ciclo, que no es el final, que es un ciclo de Herbología y Alquimia Mágica. Para mí ha sido inolvidable compartir con cada una de vosotras, conectar con cada una de vosotras más allá de las sesiones, más allá de este ratito. Todo eso que hemos ido creando y todo ese alimento que le hemos ido dando a este fueguito sagrado es mágico y por mi parte deciros que a petición de muchas hermanas pues estoy creando otro tipo de formación más continua en la que hagamos mm, muchas más cosas relacionadas con esta magia que es tan hermosa y es tan inmensa. Así que ahora sí voy a daros esa ruedita de la palabra. Estoy deseando escucharos también y que podáis expresar a las hermanas pues cómo ha sido este ratito con ese saunito y también cómo os sentís desde, sí, exacto, Soraya, hoy es la última, hoy es la quinta, corazón. La última de este ciclo, la última de ahora, porque vienen muchas más, vienen muchas más experiencias y muchas más vivencias que vamos a hacer juntas. Así que deciros que voy a abrir esta ruedita para que podamos expresarnos todas. Tendremos más, hermana, tendremos más. Ahora mismo os voy a dar voz y para que podáis expresar lo que sintáis y, y voy a comenzar ahora por Gema me voy a ir hacia Gema